El gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua Javier, asegura que el gobierno iniciará los trabajos en la vía circunvalación del Nordeste, que permitirá un desahogo del tránsito en este municipio de San Francisco de Macorís. Mañana jueves a las 10 de la mañana se inician con toda la, toda la energía los trabajos de la circunvalación aquí en San Francisco de Macorís. Es decir, que a las 10 de la mañana estamos invitando a la prensa y a las personalidades que quieran acompañarnos para que estén con nosotros en ese acto que vamos a hacer desde los inicios formales de la circunvalación. Es decir, que son noticias positivas para San Francisco de Macorís. Y su noticiero regional, Robinson Polanco.